Muy buenas a todos Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero 7.0 Aquí estamos con The Devil Within Capítulo 12 Una vuelta ¡Ay, qué miedito! Así que Bienvenidos a todos Truya estatuilla de diosa Sí, sí, eso no interesa Menos mal que estás bien Venga, vamos a ver El Joseph aquí? No fue fácil Ok Al menos no he sufrido más Episodios no puedo decir lo mismo ok <ríe> pobrecillo el sebastián creo que he encontrado un medio de transporte Eh, yeah, venga vamos a ver ok estamos por aquí ¿crees que arrancará? solo hay un modo de saberlo ¡Mierda! hey, ¡Me ¿qué estás haciendo? <ríe> contesta aquí ¿Eh? Aquí vamos a morir seguro. Oh, la ¡Ostras! ostra? qué? Uf, va a romper la llanta y todo. ¡Ostras tú! ¡Vaya piojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ostras tú que me va a matar esto, eh! ¡Mamma mía! Ah, a ver Bueno, vamos a ver Y yo la cabeza Vamos a haber pero bueno Ya no tengo más bala Del mal no Pegamos ahí escopetilla, no sé, Ah, a ver. El fusil. vuelve. <ríe> o le mete una granadilla. Se le ha quedado, ¿no? ¡Toma ¡Oh, ahí! <ríe> ¡Eh, cuidado que hay ahí! ¡Vamos a! ¡Eh! ¡Me cago la madre! ¡Que me ha cogido! El bicho este. <ríe> dale, dale con el machete. Vale Otra, otra, otra que viene Ay, ay, ay Lo no hacemos este Granadita Venga, se la pego ahí Eh, eh Hay cositas por aquí Dame Dame munición Ahí que viene ¡Ostras! El tío Hillo. Una torta se ha pegado no sé vale. cuánto tiempo estaremos a salvo. Ahora. Punto de control, vale, vale Ay, ay, ay Pero dame bala del mano ¡Ostras, tú! ¿Y ahora qué? Uf Ay, ay, ay, poli Sebastián están encima. Ay, ay, ay Cuidado, dinamita. Con dinamita y todo, tío A ver si le podemos dar con esto, a ver Amigo mucho hecho bien, pero bueno, hay más. Ojo, Perdón. no lo veo. Te está disparando. Ah, que viene por aquí abajo. ¿Qué? Ostras, tú, madre, me ha dado, ha explotado. Amigo a la derecha, maldición. Si lo vemos, ahí, ahí, la mocha. Eh, cuidado con ese. Parece que tenía dinamita. A ver si lo vamos viendo o si no. Eh. Ven. Son siete balas. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Ojo. Es que no le puedo disparar a la cabeza. Y otro por allí, ¿no? Vale, ese ya ha caído, parece. A ver, este. Venga. Cuatro balita nos queda Se acercan más. Ay, ay, ay. No te pongas nervioso, dice. No, es tú. El de la enemiga. ¡Ha caído! <ríe> es muy bueno. Pero nos quedan dos balas, nada más. Dale. Dale, dale, dale. Ay, ay, ay. Para arriba. ¡Ostras tú! Yo creo que aquí dale, ya... Eh. A una y más. ¡Ojo! No tengo más munición, ¿eh? Uf. Es que hacemos ahora pistolilla, tío, lo único... <ríe> dos balas. Digo, dos, llaves A ver, revolver. Y tenemos otro vídeo. He oído por ahí un monstruo, ¿eh? ojito. No quiero que me pille. No sé dónde andará. Eh. Me pego aquí. Nada más que bala de pistola. Una jeringuilla, vale Ahora que hay que bajarse o algo no tengo una idea, eh Enemigo al frente. ¡Ostras! Déjamelo, ¡Uf! ¿Finti, tío? ¿Dónde? Vale, vale Una mitad Combustible Parece que no ha abierto el camino, ¿eh? Ha faltado poco. Uf. Bueno, supongo que... Avanzamos. Eh, no te abrazes. Creo que va a venir por detrás, ¿no? ¿O qué? Otra vez. ¿Cómo está la ciudad? Por la izquierda. La izquierda nos van a dar a nosotros. Ay ay ay. La madre que lo echó ella lo tengo aquí otra vez. Pues otra de estas, yo creo, eh. <ríe> ay ay ay ay, en la cabeza. Ay que se me ha ido. No tengo más. Ay ay ay, que viene con el ese. Con la pata, la pata chula. plomo toma plomo toma plomo toma plomo toma y plomazo y del bueno me va a dar mi plomo ay, ay, ay que está balanceando esto ay, ay, ay las chismitas estas que se me habían olvidado <ríe> fuera bicho mamá mía que me he quedado sin munición bueno Esta peña gasta munición por un tubo, ¿eh? Vamos Un explosivo ¡Ay, que viene! ¡No! Ha muerto, ha muerto ¡Viene este! ¡Ay, ay, ay! ay me pilla! ¡Que me pilla la de esta! ¡Me pilló! <ríe> la cucaracha maldita esta ¡Fuera, bicho! ¡Ay, ay, ay! Que viene el otro ¡Ay, ay, ay! ¡Pistolilla! ¡Menuda bestia! ¡Buah! Yo sin munición ¡Toma! Se ha aplastado un poquillo, ¿no? Ahí en el túnel ¡Bien! Trofeo ganado ¡Aracnofobia! <ríe> bueno, parece que me han dejado atrás la arañita ¿A dónde vamos, Joseph? Uf. Tengo una teoría Nos estamos moviendo mucho Como si alguien nos estuviese controlando Y es prácticamente imposible que nos orientemos en esta zona Pero la luz del hospital psiquiátrico Beacon está siempre a lo lejos Ese Parece que el objetivo Lo he visto en varios sitios Ya, okay. yeah, y yo Parece que es exactamente el mismo, pero no podemos estar seguros me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno, parece que estoy cerca del faro Podría ser Kid solo man? una coincidencia, pero como he dicho, es como si hubiese alguien detrás de esto Así que crees que tenemos que ir al grano e ir directamente al hospital Exacto Buen trabajo, detective A Por el pez gordo Parece que el lado derecho es el camino más corto al hospital ¡Ostras! Tirazo a nuestro compañero. No, no, no, no. ¿Por qué? Perdemos siempre a nuestros compañeros. Ay, ay, ay. Ahí hay una ambulancia. Lo mismo tienen un o algo así. Pues tenemos voy. que llegar allí. No, voy yo. No dejes que suba nadie. Ostras tú. Sin munición. Un enemigo. Punto de control. Bueno, vamos a ver. Cerilla, cerillas por un tubo vea me veas, tú, qué risa Eh, mira, un... Pirotillo No puedo coger la... Me cuido la... Aquí La botella No sé para qué, pero bueno Aquí lo que veo Muchos de estos, eh No sé ni para dónde tengo que ir, pero bueno A la ambulancia Ok Vamos a ver, vamos a ver. Eh, cuidado con aquella, eh. Me pego. A mí no me señala, eh. Toma. <ríe> ¡Ay, qué bien! Oye, que, <viene! ríe> ¡Oh, ¡Que tiene pistola. Ojo ese, no. No. Tiene de también. Carga. No explote el combustible para. Viene, uh, uh, ¡oh! ¡oh! ¡oh! ¡ahí! ¡Ay! qué me ha dado! ay qué me uf uf Tenía que darle ahí. A ver si podemos recuperar algo de. de munición. ¿Dónde había munición? No hay más munición. A ver, por aquí podemos pasar y todo. otra botella. digo que la botella al poli es. ostras que hay trampa y todo. bueno las partes las necesitamos en verdad un poquillo. cuidado a ver el poli. Eh, aquí hay otro más cerca, eh. cuidado que nos ve. Mirando para acá ¿eh? Ostras, ¿cuántos? Un montón, ¿eh? Estos tienen armas y todo A ver Alguno explosivo, o algo Aprovechar ahí A ver si le puedo dar ahí en El vídeo explosivo No sé, otra cosa Al poli al... Hey, Me dio, tío Da Mierda la de esta ¡Ay, ay, ay, ay! ojo ¡Ay, ay, ay! Así. ¡Que viene! ¡Corre! ¡Nos tiran dinamita! ¡Maldito! Yo con la luz encendida. ¡Otro! ¡Ay, ay, ay! Esto. ¡A ver, la luz, hombre! ¿Dónde está? Si sí lo veo ¡Ay, que viene por ahí el poli! ¡Pero apúntale! Ese ahí al pecho ¡Ay! Ahí Cuidado con la diremita Cuidado Se va a explotar Tú Bueno, pues... Y a otro, ¿eh? A qué rápido ha llegado a nosotros Y la trampa al final me la... Ah, he comido con patata Venga, vamos a ver. A ver, lo estoy escuchando. Vamos por ahí. Pego con el barrilete. Me va a apuntar. Toma. ¡Pero dale, eh, tío! Vayan Mierda de apuntamiento. Me van a matar. Aquí vamos a ser víctima. Ay, ay, ay, ay, ay, el de la dinamita Ay, ay, ay ¡Ah, ¡Me la comí! ¡Ay, aquí viene el otro! Ay, ay, ay Espera esto como no le doy! ¡Ostras! Que ¡Me dispara, tío! ¡La poli esta! ¡Maldita! Uf, la que no están dando, ¿eh? ¡Venga, geniquilla! Bien, bien, aumentamos la vida ahí Así que muy bien Vale Ahí sí. hay más, hay otro hielo lejos Arde ahí Me pareció ver munición por aquí antes, pero no Aquí, puede ser Bien, cartuchito Bueno, cargamos ahí Siete cartuchitos Vale, seguimos con la pistolita Ope, a ver si avanza esta zona La ambulancia está allá abajo, a ver Vamos registrando por aquí, por los rincones Por si hay algo Aunque parece que no No nos dejan munición ni nada los coches son más antiguos Claro, si es de los 80 o no sé qué Bueno, yo sé que es más antiguo 2012, eh, ahí que viene caer. Uy, hay más, ¿eh? Ostras, tú. ¡Ay, ay, ay! ¡La poli! ¡Maldita! ¡Chao, chau, como aquí va! ¡No le da. Ahora sí, ella también. Ahí, revienta la. Viene otro, tío. Estamos ya sin bala. Tengo que meter fuego también. Arde ahí. Vamos a ver, ¿me dejará pasar por aquí por lo alto del 127? No creo, ¿no? ¿No? Parece que no. Eh, le veo la cabecilla allí, ¿eh? A lo lejos. Se la he visto. Y allí parece que hay una. Un árbol. Un bote de gel. ¡Eh, que viene! ¡Amigo! ¡Toma! Muchazo. Me corre muni munición. Venga, que hay más? Que antes nos han detectado Vilmente Pero bueno, ¿quién me ve, tío? me han visto? ¿Quién? Tengo que ver alguien apostado por ahí, por algún por algún sitio Lluvia ante uno a lo lejos A ver si... No sé, tío Aquí estamos muy a la vista, no sé por qué, no ven ¡Ay, ay, ay! A ver, hay uno que está a lo lejos o algo No nos vea Aquel de allí Tú ves pero No tengo el rifle, tío Si sí, le pego con el... de el este, pero de... De virote, ¿eh? Llegará allí el virote Normal Este... Buah, me queda uno nada más Una ballestita A ver <risas> Hay que ver, va a ver A ver con la caída No veo, tío No sé si llegará pego! Ay, no le di ¡Que me ve, que me ve! <risas> Uy. Nada, que no llego Eh, un R1 por ahí Bueno Eh, como ha visto allí, eh Ah, trampa y el bote de gel, vale. Pero solo me deja ver. Ah, esto será para escondernos. Vale. No. Ah, oh, no, hemos pasado. Agáchate, ojo. Podemos pegar la patada. Y voy a intentar para esto. La trampilla esta que nos ve, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo. Bien. Parte para nosotros. Está el maldito este. Que nos ve, que nos ve, tío. Ojo, como le dé al barrilete, estamos muertos. Bopeta con la. Con la musiquilla, eh. Yo creo que de ahí es de donde venimos. unos venimos tiempo de pista. Miralo, allí está, allí está. Es como voy para allá, tío. Tenerse debajo el coche, ¿no? O corriendo. Corre que te corre. Te pego un escopetazo, eh, amigo. Si va a haber más, aquí no puedo. No me ve, no me ve. ¡Pues toma! Reviento, amigo. No sé, tío, no. ¿Cómo va a pasar? El mismo está vivo todavía. Parece que no. Uf, la musiquita. Hasta que no se acabe la musiquita, no estoy tranquilo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ay, que está ahí! ¡Ay, que tiene dinamita! Yo ¡No le quiero dar al bidón! ¡Ay, ay, ay! Al final... Creo que acabado antes. No sé si me he dejado algo atrás. La ambulancia parece que está ahí. Vale, será un poquito de gel por aquí Y una jeringuilla No viene bien Todo lo que sea en cura Vamos a ver A ver, a ver Vendaje hemostático Agente coagulante Para tratar heridas en caso de emergencia La venda está impregnada en este agente Para administrar primer auxilio con facilidad Bloqueo, blood block Vale, bloqueo de sangre muy bien, el punto de contrato Otra eringuilla No están dando mucha curas. Vale, lo que más tenemos de esto Podríamos crear virote. El de antes no sé si me explotó Este es el que más piezas nos pide Pero bueno, me hago uno Mmm... El eléctrico tenemos tres. Este es el inmovilizador, el, el. congelante. Y no sé si hacer alguno de estos. Vale, ese ya estamos lleno. Lleno. Y. Y poco más. ¿Vale? Esto para crearlo Uf, Que no tenemos No tenemos munición, pero bueno A ver ¿Esto qué es? Ok, fragmentos del mapa 24 bueno no viene bien. Pues bueno Tenemos menos munición cinco cartuchos por ahí Esto es lo que más tenemos Explosivo. Con adelante. Y los normales. ¿Hay alguno más porque... Si la musiquita suena... Bah. ¡Ojo! ¡Otra tú! ¡Maldición! ¡Corretilla! ¿Y este cómo me lo cargo? Bueno, bueno, bueno. No sé dónde tengo que ir. Están llegando los... Disparos. Como no, que no nos vean, ¿eh? ¿Tira tú. Aquí no me deja, ¿eh? ¿Cómo como me cargo yo ese, tío. Y no voy a poder. Mamma mía, quería salseo. Pues toma salseo. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale, vale, vale. Tranquilo, compadre. Le pega un bombazo que va a flipar, eh. Y ve uno a lo lejos, tío, pero está lejísimo. Ah, me están hinchando. Podremos pasar. No me deja todavía, tío. Ah. Maldición, tío. Nada, no me deja ni disparar. Ya, que está todo. ¡Buah, buah, buah, buah, buah, chaval. Maldición, maldición cachate ¡Qué madre mía lo que nos están dando! Cachate, hombre! Explota eso, ¿verdad? Ay, ay, ay. Me va a dar, ¿no? Con el combustible ahora que Una musiquilla, tío. No le doy, ¿eh? A ese. Si podemos avanzar un poco. Allí hay un montón, pero no le llego. Si le ha de disparar, Ahí. ¡Ah! Hay un montón de peña, ¿eh? No explota, tío. Moto ese. Picado, eh. ¿Y hay algo? He pillado, no sé ni lo que he cogido. Munición para la pistolilla. Cinco cartuchos. Y este que vamos a ver, ¿eh? ¿Más cosas? Chisela la mar, tío, te mueves y te. Te dicha, te, te, te, te reviento. Que con esa metralladora. ¡Eh! Tele. ¡Ostras! Me va a dar con la dinamita. ¡Ay, ay, ay! ¡Una trampa, eh! ¡No, hombre! ¡Para no falles! Ahí Ahí Ahí que viene El poli Ahí que vienen más Pero bueno, ahora somos nosotros que disparamos? Me lo doy al Al DC, tío Lo estoy apuntando ahí Eh No se ocurra Maldito Ahí Reventáis como un pito goma Ay, que vienen por aquí también, ¿eh? Malo es la... la fogonera Que no veo Ahí, a la cabeza Vale, reventado Ojo, ¿eh? Ay, que vienen más Bueno, bueno, bueno, bueno Una horda, ¿eh? Chavales Se levanta ese. Ya no se levanta. Musiquita Venga, venga. Salimos, ¿no? Allí está el autobús. Vámonos. Ya, ya, ya voy. Ahora qué. Otra. Que no se me acerquen. Quedó un cartucho. ¿Se puede darlo? Hay que perder... Que viene otro pantalón por aquí Que no lo había visto Me he metido otra vez Venga A disparar, amigo Ah, vale, que, te, que hay allí, tío Que hay allí Puedo... Puedo dejar que me se me acerquen a mí A ver qué Si le doy Ahí... Esto vale. no venían más. Me he bajado yo demasiado pronto. Ahora sí, ¿no? Alguno más. Vamos. Vale. Tengo menos munición. Pero coge, coge. Coge cositas. Buah, cien nada más. Esta no me ha dado más nada. Nada de nada, cuatro cartuchillos nada más. Vengo a ver si me ha dejado algo por aquí. No sé, munición, ¿eh? Ah, vale, Este creo que fue el que lo lancé, ¿eh? Y no explotó. Y me creía que es una trampa. Vale. Cuido algo de munición o algo parece o qué? de gel también Ahí que viene Uf, el Joseph, el tiraco que le han pegado Uf Ahí, el vendaje hemostático este Para parar la hemorragia Ahí, no se abandona un compañero ¡Ojo, que nos ven! ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¡Otra horda! ¡Vámonos, Kidman! Voy a abrirme Venga, dale. Ay, que podemos conducir nosotros. Otra que guapo. otra que guapo. Ay, cuidado, cuidado, cuidado, que no nos podemos... Ay, cuidado. Toma, toma. ¡Date qué chulo esto. <risa> por aquí, por aquí Toma, toma, toma. toma. <risa> qué guapo. Cuidado, cuidado, que viene. Cuidado, que viene. Ahí vamos. Otra. Rubik. Maldito mirada tiene asesina ojo oh, que volamos ojo oh, que volamos comete o oh, dios va a provocar un accidente ostras hemos empotrado aparcado ah no tope no tope madre mía la quisman que va a salir por el otro edificio por el, la otra parte <ríe> ¿Dónde ha metido el, el autobús? Madre mía ¡Toma! Estos capítulos son más, más cortitos <ríe> El anterior que fue la leche Este también Tiene WhatsApp, ¿eh? El amigo <ríe> Venga, vamos a grabar Partidilla Aquí, una vuelta Aceptamos Vale Víctimas El próximo capítulo, ¿eh? Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. A mí me ha divertido mucho, la verdad. Ha estado muy bien. Y esperemos que el próximo pues sea mejor. Así que un saludito para todos. Chao, chao. Sed buenos, cuidarse mucho. Chao.